La pregunta del día, a ver qué dice producción, que es la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la lectura de la Biblia en las escuelas el próximo año? Mira, me adelanté. <ríe> eh, papi Juan, <ríe> salí corriendo adelante. <ríe> ok, esa es la pregunta del día. Háganos, háganos su, su feedback. Eh, 829-451-3381. Eh, así es que... Nada, en el camino le leeremos su respuesta o le leeremos su comentario a esa pregunta. La pregunta del día, ¿está usted de acuerdo con la lectura de la Biblia en las escuelas el próximo año? Así es que, vamos a ver. Eh, bueno, miren, eh, hay, una, hay una información que... Eh, la servimos aquí eh, fresquecita en la mañana temprano, minutos antes de terminar el horario de, de mañana. Bomberos de San Francisco de Macorís suspenden servicio hasta recibir aumento salarial y seguro médico. Eh, miembros del cuerpo de bomberos de esta ciudad de San Francisco de Macorís realizaron una protesta en el día de ayer exigiendo varias reivindicaciones entre ellas, aumento salarial y el restablecimiento del seguro de salud. Los protestantes informaron que devengan un sueldo de 6,600 pesos. Afirmaron hasta tanto sus demandas no sean resueltas. Los servicios misceláneos están suspendidos. Entre ellos, toque de sirena, limpieza, traslado de ambulancia, servicio de carro fúnebre, entre otros. Explicaron que desde hace más de siete meses no reciben el servicio de seguro médico y a, y a pesar de ello lo descuentan mensualmente, por lo que esperan el, des, el descuento les sea devuelto. Esa es la situación, esa es la posición de los bomberos eh, que muchos de nosotros, incluyéndome, las vemos muy justas porque... Fíjense, ser bombero no es un trabajo, no es un empleo. Ser bombero es una decisión, ser bombero es una vocación. Aquí y en cualquier parte del mundo, un bombero es un héroe nacional, un bombero es un héroe local. Prueba de ello fue lo que ocurrió el 11 de septiembre donde policías y bomberos fueron los que más aportaron en vida y sacrificio. Y, por supuesto, esos bomberos, esos policías en Estados Unidos eh, ligados al rescate del 9-11, del 911 están eh, en un cuadro de honor y están en la memoria de todos los neoyorquinos y de todo el país norteamericano. Ahora bien, entre nosotros, el bombero, es básicamente es básicamente un, un empleo, un individuo que está allí, eh, pero bueno, no tiene la importancia como tiene en otro, en otro lugar. Pa Antes de continuar con el comentario, que todavía me quedan algunas cositas, vamos a escuchar unas declaraciones que hay aquí eh, eh, en, este, eh, en este material que preparó producción para nosotros. Vamos a ver. Eh, las declaraciones de quiénes son y qué dice. Adelante. Hoy se cumple lo que es el plazo de las reivindicaciones que le estamos exigiendo al gobierno municipal de San Francisco de Macorís, por lo cual no hemos recibido ningún tipo de respuesta y a partir de este momento quedan suspendidos los servicios misceláneos, como son los toques de sirena. Realización de limpieza, traslado en ambulancia médica, el carro fúnebre, servicio de carro fúnebre, entre otros servicios misceláneos. ¿Desde cuándo ustedes están sin seguro? Bueno, ya llevamos un promedio de siete meses. Y la devolución del dinero que nos están descontando de seguro durante siete meses que no nos lo han dado, que nos lo devuelvan. También el aumento de salario, ya que un bombero tiene un salario mínimo de 6.600 pesos y la canasta familiar asciende a lo que son 35 mil pesos. Pueblo, escucha, Bueno, seguiremos luchando, nunca vamos a dejar al pueblo desamparado y la lucha es lo que nos queda a nosotros. Estaremos en los próximos días reuniéndonos para tomar en otra medida más, un poco más drástica, en dado caso de que no nos den la respuesta que necesitamos. Bueno, ahí está la información y lo que ellos piden, lo que ellos exigen. Pero vuelvo al redil, vuelvo a mi comentario. El bombero es un acto de vocación. Ser bombero es un acto de vocación. O sea, ningún bombero está ahí por el sueldo porque 6 mil pesos, 10 mil pesos, no es nada para aquel que arriesga su vida. Uno de los acontecimientos más dolorosos del año 19, creo que fue, fue la muerte de un bomberito, un muchachito, un preadolescente, adolescente o preadolescente creo, no recuerdo el nombre ahora, pero ellos duraron un tiempo con una foto frente al cuartel de los bomberos del niño que falleció en un fuego. Ese muchachito me imagino yo que tuvo durante muchos años, los primeros años de su vida, la ilusión de ser bombero. ¿Y cuál es la ilusión de ser, de ser bombero? Es servir. De darse a los demás y eso no tiene ningún precio, eso no tiene ningún valor, por ende yo pienso que lo que los bomberos exigen es justo aumento salarial y aumentos de condiciones este país ha invertido cientos de miles de millones de pesos en porquería, en disparate dándoselo a artistas haciendo presentaciones de ostentosidad para anunciar lo que hizo un ministerio, como el caso de Obra Pública, me parece, ¿verdad? que se dijo que gastó 17 millones de pesos haciendo eso. ¿Usted cree que eso es posible en un país que no es un país rico? Nosotros, nosotros eh, eh, no somos Dubai y aquí vivimos como si viviéramos en Dubái. Fíjense lo que pasó el fin de semana, DGC retiró de las calles 30 y pico de vehículos de lujo, de alta gama, usted va al resto de Latinoamérica, cualquier país latinoamericano, usted va y no ve esa ostentosidad de vehículos. Yo recuerdo que he viajado varias veces a Costa Rica, una sola vez, una sola vez, claro, yo no ando en la calle porque yo cada vez que iba, iba a trabajar, pero uno salía a la calle en sus momentos, ¿no? Cuando tenía oportunidad o cuando terminaba el programa que íbamos a hacer. Y yo recuerdo que una sola vez vi un Mercedes-Benz y después y una jipeta y sus de, de muy buenas condiciones nuevas vehículos así grandes usted no ve en, sobre todo en Centroamérica son vehículos pequeños, utilitarios que le permiten a la gente moverse rápidamente yo no estoy criticando el que la gente lo tenga, yo quiero un Mercedes-Benz porque es un carro que me gusta ahora, eh, lo que sí estoy criticando es que nosotros vivimos ostentando nosotros vivimos como ricos cuando somos pobres pero entonces actuamos Actuamos como pobres cuando debiéramos actuar como ricos en cosas específicas y puntuales, como por ejemplo el tema de los bomberos. Usted sabe la cantidad, la cantidad de dinero que se dilapida en este país. ¿Cuánto costó la presentación del presidente de la República cuando, cuando mostró durante una hora, en un escenario, eh, eh, eh, un escenario grandioso, ostentoso, sus memorias del primer año de gobierno, que no estaba obligado por la ley a hacerlo. Fue una decisión del, del, del gobierno, porque la ley no, se lo, no lo obligaba. La ley lo obliga a hacerlo en el 27 de febrero ante las cámaras legislativas reunidas en lo que la Constitución llama el Congreso Nacional. Pero no está obligado a dar un informe cuando cumpla su primer año de gobierno. Lo que quiere decir que eso es dinero dilapidado. En cambio, hay un cuerpo de bomberos que tiene la impronta, porque, óigame, el, uno de los cuerpos de bomberos mejores equipados de la, de la República Dominicana es el nuestro, simplemente porque tiene la impronta de un hombre, que es Luis Elías Esmurdot, Luis Elías Esmurdó, Luisito Esmurdot o Luis Esmurdot como todos lo llamamos, se ha dedicado a eso, es general, mayor general del jefe, pero debía ser ¿hay algo más grande que mayor general. Bueno, no sé. Creo que no. Creo que es el rango más alto porque es el que está por encima de todo. Pero bueno, lo que iba a decir es si hay un rango más alto hay que dárselo. Porque, óigame, la cantidad de vehículos que tiene no ha sido básicamente el ayuntamiento que se lo ha comprado a los bomberos. No ha sido el ayuntamiento. Han sido las gestiones... Y los movimientos que se han hecho, Luisito ha involucrado a, a empresarios, a gente. A veces usted ve a, a Eufemio Vargas vestido de uniforme y se, se metió a la guardia. No, es que es bombero voluntario. Y eso, lógicamente, lo acerca a la institución. Ha sido una estrategia inteligente que ha puesto Luis Murdo para lograr recursos a través del comercio, para lograr recursos a, tra a través de actividades. Y tener lo que se tiene claro eso no quiere decir que el ayuntamiento no le haya dado nada no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que el grueso de lo que tiene lo ha conseguido la impronta de un solo hombre o de un hombre seguido de un grupo de un equipo que lo ha apoyado y ha estado con él entonces yo pienso que eso es justo no tiene ningún sentido que le cobren un seguro sin dárselo pero tampoco tiene ningún sentido que el gobierno por ejemplo el ayuntamiento por ejemplo no disponga de algún mecanismo para que una empresa estatal, como el caso de Senasa, le provea el seguro. Debiera ser gratuito para él y su familia, porque es una forma de reconocerle el sacrificio que hace un bombero con un, un seguro, el seguro gratuito. Debiera darse de las facilidades a los bomberos para muchas cosas. Tener alguna manera de que ellos reciban algún tipo de descuento especial, qué sé yo, incentivarlo. Ya que no le estoy dando un sueldo adecuado, pero por lo menos lo incentivo con cosas. Porque, oiga, me vuelvo y le digo, para ningún bombero estar ahí es un empleo. Eso es vocación, eso es deseo de servicio, eso es deseo de hacer cosas por los demás que es definitivamente lo que no entienden estas autoridades. Yo pienso que eso que se ve ahí afecta, no afecta a los bomberos, al contrario, ellos están reclamando sus derechos. Eso afecta a la sindicatura, eso afecta al síndico, que es de donde dependen directamente los bomberos. Eso no, A eso no debió llegarse, eso debió haberse resuelto. No, se le, está, no, no le están dando el seguro, vamos a ver por qué y vamos a buscarle una solución. Y aquí hay gente que tiene seguro gratuito. Hay un nivel en Senasa que tiene un seguro gratuito. ¿Por qué no darle un seguro gratuito con una cobertura mejor al bombero como un incentivo? Eso se puede hacer. Todo se puede hacer, siempre y cuando sea para que los que sirven puedan seguir sirviendo. Óigame, cuando yo mencionaba el tema del bomberito que, que falleció, lo que quería significar era que el bombero, la, la labor de bombero es una labor sumamente peligrosa, que implica, que implica conocimientos especiales, pero todo bombero está expuesto a que en un momento dado pueda fallecer en medio de sofocar un incendio. Todo bombero está expuesto a que se le dañen sus pulmones en medio de una, o por, el, por la inhalación de humo. O sea... Es un riesgo que se corre. No es lo mismo eh, eh, jugar, que, que jugar pelota o que hacer o cualquier otra labor o sentarse en una escuela a coger clases. No. Ser bombero implica mucho y a los bomberos debiéramos darle mucho. Ya que somos tan dilapidadores, ya que somos tan comparones, que vivimos ostentando lo que no tenemos, vamos a ostentar con los bomberos. Vamos a darle a los bomberos lo que ellos necesitan. Yo pienso que se debía de ser, pero bueno, hay un problema de gerencia en el ayuntamiento muy serio. Y ese problema de gerencia eh, nos, de alguna manera, nos, nos afecta, exacto, nos acogota. Eh, en mano de, quizás en mano de alguien con más gerencia se pudo llegar a una solución, se pudiera llegar a una solución. Pero en, en, la, en el ayuntamiento hay un problema de gerencia y la mayoría de los que están ahí alrededor del alcalde. Tampoco piensan mucho, ni tampoco tienen idea de cuál es su función, que es el servicio. Y la mejor manera de servir es sirviendo a los bomberos, porque ellos sirven a todos. El bombero va a tu casa a resolver un problema y no te pregunta, no te pregunta si, si tú eres eh, del partido del síndico o eres religioso, o si tú eres católico, o eres cristiano, o adora al diablo. Ellos van y hacen su trabajo. Entonces, por Dios, por Dios, debiéramos de ser más condescendientes y tener una visión más de progreso, sobre todo los bomberos con la labor que hacen y la forma como ellos han conseguido equiparse, porque en definitiva este pueblo, cualquier pueblo, cualquier país necesita un cuerpo de bomberos especializado, equipado y dedicado a lo que tiene que hacer. Vámonos, mis amigos, a ver la pregunta del día. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social. No, no a través de la red, no, todavía, ¿verdad? <ríe> la pregunta del día: ¿Está usted de acuerdo con la lectura de la Biblia en las escuelas el próximo año? Vamos a ver qué dicen los amigos. Aquí tengo a. Aquí tengo a. Eh, Dice Cándido Ventura de Santo Domingo, eso fue ayer, eh, que habla de el Ministerio Público solicita juez para el proceso contra tres diputados involucrados en caso Falcón. Puntuales, qué buena es la democracia occidental. En China tuvieran fusilados <risa> fusilado los tres. <risa> sí, pero... Eh, la democracia occidental es el mejor sistema en que se puede vivir siempre que se administre de manera adecuada. Eh, muy bien, en otra información, José Alberto, José Adalberto García de aquí nos manda un sticker. Dice, la gracia, el amor, la misericordia y la bendición de Dios te acompañen siempre. Gracias, José Adalberto. Máximo Durán de San Francisco de Macorís envía una foto de buenos días. Que tus días estén siempre llenos de luz, que en tu corazón solo entre paz y el amor, que tus ojos siempre vean lo mejor de la vida y en tu rostro jamás desaparezca la sonrisa. Máximo Durán, San Francisco de Macorís. Bien, eh, Mayra Mejía del San Vicente en esta ciudad nos envía unas fotos desde el, de el cementerio, lo que no sabemos. Si se trata del ¿este es el cementerio sí, parece que sí. del cementerio municipal o el de, o el llamado nuevo que está en la. Vamos a ver lo que dice el texto. Buen día, les envío esas fotos para que vean en las condiciones. Que si vayan poniéndola, muchachos. Para que vean en las condiciones que se encuentra el cementerio de la Milla. Aunque ah, okay, ese es el cementerio viejo, como le llaman. Esas matas están partiendo las bóvedas a ver si el síndico hace algo. Ay, pero no resuelven lo de los bomberos. Imagínate tú, los muertos se quedan para después. Eh, eh Mayra. Así es. Pedro José López de Samaná nos dice, eh, yo estoy de acuerdo. Este país es puramente cristiano. La bandera de la República Dominicana es la única bandera que lleva una Biblia en su centro. La Biblia tiene que ser una prioridad básica para los dominicanos. Los extranjeros que profesen cualquier otra religión solo tienen que llevar su Biblia a su escuela. Los extranjeros se deben adaptar a los preceptos y tradiciones de los dominicanos. Recuerde que las leyes de los hombres se derivan de las leyes divinas. Bueno, no estoy de acuerdo contigo, Pedro, pero respeto tu opinión y estoy dispuesto a defenderla como sea. O sea, que tu opinión, pero no estoy de acuerdo. Todo lo que dice contrario a lo que yo pienso Y luego lo voy a explicar eh, Francisco de esta ciudad de San Francisco Dice 100% de acuerdo Muy bien Francisco, gracias Alta Gracia de la Amarga En Cenoví, buenos días si yo, si yo estoy de acuerdo en que Se lea la Biblia en las escuelas Alta Gracia de la Amarga Muy bien Alta Gracia, gracias María del Carmen Tejada de San Francisco de Macorís Buen día equipo, estoy de acuerdo Sí, que se lea la Biblia, ya que por falta de valores y conocimiento cristiano Está la sociedad en decadencia cada día Bueno, gracias a María del Carmen Miren, yo lo decía al principio eh, Cuando comenzamos, bueno, hay una, hay una, vamos a leerle a Miguel Rosario de Nueva York Miguel, buenos días Para ese gran equipo de comunicación Y totalmente de acuerdo con el comentario de hoy que hizo Amado sobre los bomberos Aquí es un honor ser bomberos, es verdad Un honor ser bomberos tienen sus vidas seguras, económicamente, de por vida. O sea, es una sociedad que le agradece a aquellos que disponen del sacrificio para servir a los demás. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, muy bien. Eh, a propósito del comentario eh, que han hecho algunos de los amigos con relación a la vida. Miren qué pasa. Nosotros vivimos en un país democrático cuya base fundamental de la convivencia es la Constitución de la República. La Constitución de la República nos ha hecho un Estado laico Es decir, un Estado que no tiene una religión definida ¿Por qué? Por un asunto de respeto a la democracia Si usted quiere, si usted quiere ser, eh, su, que su Biblia o que su libro sagrado sea el Corán Ok, es el Corán O el libro de los mormones Ok, es el libro de los mormones Esa es su decisión O si usted quiere adorar, adorar el diablo Usted puede adorar el diablo ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Que en su adoración lo que usted hace no perjudique a nadie ni esté contrario a la ley, simplemente. Entonces, haciendo un país un país laico, siendo un país donde se respeta la religiosidad de cada quien, hablar de la Biblia obligatoria en las escuelas es imponer una religión lo que, lo que quiere decir que es contrario a la constitución. Que, que no estén de acuerdo mucha gente. Yo respeto eso. Pero lo lógico es respetar la constitución en, en lo que ella dice. Porque ¿para qué nos dimos una constitución? Si nos dimos una constitución es para respetarla. Entonces yo no estoy de acuerdo con que se obligue. Usted quiere leerla en su casa con sus hijos y le quiere inculcar a sus hijos la religión católica. Eso es su problema. No quiere decir esto que yo sea contrario a la religión católica ni a ninguna religión. Al contrario, yo soy un ateo que pienso. Que las religiones son buenas porque ponen un freno a los, a las, a los desmanes sociales, a los desmanes de la gente. Son, frenan a la gente. Pero yo no creo mucho porque yo soy un hombre, yo soy positivista. Los positivistas somos gente medio problemático a veces en el pensamiento. Vamos a una llamada telefónica que tenemos. Te no dejaron solo hoy. Un de siete suelas, pero nada... Yo, yo, yo trabajo por ello, Irka, no hay problema. Sí, ya veo. Ya Adelante, veo. mi amor, cuéntame, Oye, buenos días. Amor, en cuanto a la lectura de la Biblia, mi posición, la de Irka Rodríguez, es que la Biblia, como tú acabas de decir, es un vínculo que tiene el ser humano con muchos controles conductuales. Si tú respetas, antes se daba la religión en las escuelas. Había una materia que se llamaba religión. Te enseñan los diez mandamientos, que es una ley divina porque no tiene desperdicio. Cuando tú aprendes a amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, tú vas creando una conciencia de respeto al derecho ajeno. Que es lo que se ha perdido aquí. La gente anda como, como eh, chivo sin ley, como decimos. Entonces, ya, ya ya van a abrir, no te preocupes, espérate. Entonces, no, yo, por eso estoy de acuerdo. Yo no estoy mirando por, el reloj por ti, no, no, no te crees. ¿Qué fue la farmacia? <risa> no, no, tampoco. <risa> Pues bien. Me Entonces, dice, ¿sabes por qué? Porque tu hermano acaba de llegar ahora. Es para de, pa de contarle del sueldo. Adelante, Inca. No, no sea terrible. Quí, quítale el, el, el micrófono paso, hoy permiten, tú, quítale, quítale el micrófono. Hoy. Adelante. O, óyeme, la religión, igual que la moral y cívica, Deben devolver al pensum. Porque lo que tú no, lo, tus padres no te pueden dar en tu casa, te lo supre en la escuela. Pero ahora ni en la casa ni en la escuela. Así es. Dime, ¿para dónde vamos? Pero mira, Irka, pues, feliz pero, día. Gracias, mi amor. Mira, sí. Irka, lo que pasa también es que la constitución del 66, que era la que nos regía en esos tiempos, y la anterior, no, convertían, no convirtieron a la república en un país laico. O sea, no se hablaba de ese tema en la religión. Al contrario, las la, la constituciones de esos tiempos eh, eh, eh, privilegiaban la religión católica y el hecho de la existencia de la Biblia en la bandera y en el escudo, en el escudo, mejor dicho, eh, porque estábamos sometidos a los criterios de la divinidad que tenía nuestro fundador. Pero luego, neoconstitucionalismo, tú eres abogada y conoces esto que yo estoy diciendo, comenzaron a surgir otros criterios y ahora han hecho de la República un país laico. Vamos a aprovechar, señores, para saludar a Francis Rodríguez. Que ya se integra con nosotros Adelante. Gracias amado, gracias amables televidentes Agradecido de Dios por la luz de este día Que nos ayude a desenvolver en él Que nos dé inteligencia para entender las cosas Yo soy Francis Rodríguez Y agradecemos el favor que nos permiten Entrar a sus hogares Cada mañana, este es su programa de mañana Mira, lo que estamos Tratando acá en el tema Básicamente en el tema de los bomberos Ya sí. agotamos eh, Esa situación De que los bomberos lo de la Biblia vino a cuento por la intervención de Irka. Eh, y es la pregunta, de aparte, es de la pregunta de, del, día. del día. Sí, sí. Mira, este, pero el tema, el tema colectivo nuestro de hoy era sobre los bomberos. Y yo pienso que, yo decía en mi comentario que era un problema de gerencia y que a los bomberos había que darle, buscarle la forma, porque eh, ser bombero no es un empleo, es una vocación, Mira servir a los demás. Es una situación que los bomberos he criticado en más de una ocasión porque tuve dentro del ayuntamiento como, como regidor, favorecí los pocos aumentos que se pudieron conseguir en favor del sistema de prevención municipal y es una entidad que está dentro del organigrama del ayuntamiento. Pero aquí, en San Francisco, tiene una eh, existencia muy especial, totalmente distinta a la del resto. ¿Por qué? Si tú te fijas, partiendo de su dirección, Luis, el general, crearon una estructura empresarial de apoyo a, la, a, la, a los bomberos. Sí. Y en realidad se maneja como si fuera una entidad totalmente independiente del ayuntamiento. Oye, esto. cosa que yo he criticado porque institucionalmente no es viable. O es el alcalde, el director general, en el sentido de que es el mando, como lo es el presidente de las Fuerzas Armadas, aunque tengan un jefe de, de, de Estado Mayor, responden a la alcaldía. Aquí no. Porque Luis es Luis. Es decir, pero ¿quién es Luis? Pero con Luis? el Espérate. perdón tuyo, Francis, con el perdón tuyo, déjame hacer tu un paréntesis, uh -huh. es casi que... obligatorio que lo que tú estás diciendo. Lo cierto es que la presencia de Luis ha beneficiado ¿Te voy a decir ahí? y no ha perjudicado no, a vos, para pero es contrario. Entonces, eso quiere decir que en manos del ayuntamiento quizás los bomberos... Bueno, no tuvieran es como que... Es Oye, que, son los bomberos mejor equipados del país. Es que, han, es que han relajado la responsabilidad que tiene el ayuntamiento, se la han quitado. Y obviamente que ningún alcalde se va a cargar más vaina cuando ya tenemos, que ahí es que voy. Luis ha cargado encima él con esa institución y gracias a Luis ha sobrevivido, pero para cuando se quiere buscar salario, hay que ir al ayuntamiento. Yo te voy a... Que yo, debieran. Yo te voy a hacer una propuesta. Oye, oye la Dime. propuesta que te voy a hacer vamos a vamos a utilizar los espacios que tenemos para analizar el problema a fondo uh -huh. y plantear algunas soluciones sí si te parece verdad pero claro para que, que tú, lo correcto lo que, que pasa que el tema que se... aborde esa yo no lo sé que... si tú traías sí, uno pero claro. que aborde ese pero sobre todo soluciones Francis, porque mira la solución es definitivamente de replantear en el ayuntamiento no en la administración que tiene de empresarial, replantear en el ayuntamiento la política de salario del ayuntamiento, que okay. está basado en un 25% de lo que recibe el ayuntamiento. Entonces, cuando están divorciados, es lo que he querido significar la gerencia que muy bien lleva Luis, mi primo, que con el esfuerzo de él y del empresariado se sostiene en San Francisco de Macorís y algunas operaciones que el, ayuntami que el ayuntamiento no es el que lo cobra, sino es el propio cuerpo de bomberos bueno, que son servicios que se le, como ¿eh? Servicios miseláneo, Gracias a eso se ha sostenido, incluyendo que depende el... Cuerpo de bomberos, en combustible, comida, salario y demás del ayuntamiento, pero en esa parte presupuestaria, pero no en la Vamos indicación a, mental de la administración. Ve preparando algunas propuestas de sí. solución al problema para que lo, en el camino lo vayamos trabajando. Y de ahí era, quise hacer una descripción bien, de bien. cuál era el problema, porque están divorciados, bien, bien, ya, están los, distantes. Los escritores, los escritores llaman a eso introito.